¿Qué tal, ¿Qué mis amados? Qué gusto, qué placer de estar de nuevo con nosotros. Muchas, pero muchas, muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Y te Así damos es. la bienvenida, tanto mi amada esposa. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> Excelente. ¿Cómo? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo atardeciste? Y cómo sí, y todo. las 24 horas del día. Excelente. Pues somos sus, Así amigos. Es. sus amigos. Sus amigos, Elida y Rafael. Elida mm. y Rafael. Rafael Así y Elida Cavazos. Y pues les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida en rafaelidatv.com, en el espacio de Hoy Oramos. Y su correo es rafaelidatv .com. Y bueno, pues como siempre, aquí estamos. Este, siempre tratando de, de ayudar a, a la gente que nos uh, nos pide intercesión de, de, de la oración. Y, y pues con todo nuestro corazón este, lo hacemos. Así es vamos a darle los datos nuevamente porque <coughs> luego nos arrancamos sí, nuevamente, claro eh, le, miren, esta es nuestra página oficial sí, nuestra página oficial es rafaelidatv.com y eh, estamos en el espacio de hoy oramos hoy oramos y es la manera en que usted puede eh, directamente eh, contactarnos a través de rafaelidatv.com así es eh, pues ahí mismo dentro de la página pues están los correos están está los, los links sí, está, eh, todo. está la, la radio eh, está los videos están, ahí está todo eh, los más de 400 videos ahí hay un link que puedes darle y, Exactamente, y así te es. vas a, a más de 400 videos ya Ah, más o menos 416, 17 sí. Vamos ahorita, más o menos Por ahí, por ahí eh, o ya, ya, ya A veces pierdes la cuenta Sí, pues se pierde <ríe> No porque esté viejito sí. eh <ríe> Se pierde la cuenta Lo que pasa es que ya son tantos los que tenemos Por la gracia de Dios que Amén, pues, así eh, es eh, Tratamos de hacer Dos, tres, cuatro A, a la semana uh -huh. eh, Ahí va el número Subiendo Gracias porque ya es. estamos cerca de las 800 mil reproducciones que, bueno, que ha habido. Dios. Algunos una sola vez las han visto, otros dos veces, algunos un minuto, otros dos minutos, otros 20 minutos. Es muy, muy variado. O, o, otros un, los ven completos, otros ven un pedazo. A unos les gusta, a otros ni les gusta. Pero bueno. Así es, así eh, es. Ahora sí, como dice aquella canción, pues no soy monedita de oro. <risa> sí, Pero no, miren, no. lo que estamos tratando de hacer es para el bien de todos Amén. y cada uno de ustedes. Así es. Creo que nuestra alegría máxima en el Señor es poderlos bendecir. Amén. Si no les gusta, es. es que a lo mejor te estamos pisando el callito. Y si estamos pisando el callito, pues mira, es para que reflexiones. Claro que sí. Es para que reflexiones. Y es que en realidad, este. Eh, lo que estamos haciendo es uh, darles uh, darles palabra exacto. nuestro Señor Jesucristo vino a, para toda la humanidad Él vino este, para redimirnos del pecado y vino para, para el mundo completo para toda la humanidad Así es. pero aún así muchos pues no le aceptaron y todavía muchos no le aceptan exacto, Entonces, a, aún en su mismo tiempo cuando Él anduvo aquí en la tierra eh, muchas personas no pudieron aceptarme. Por eso pues, lo crucificaron. Así es. Porque estaba su doctrina, vamos a decirlo de esa manera, sí. su, su, su, sus pláticas, lo que, lo que él decía, lo que él hacía, estaban en contra de todo lo, lo, lo religiosos sí, de aquellos todo, años. ¿verdad? Todo lo que, lo que practicaban, sí, pues la, la religión. Eh, en, entonces, pues eso, pues... Lo vieron como un enemigo en lugar de la bendición Exactamente, así es Y ahorita sucede exactamente lo mismo Porque déjeme decirle Vamos a decir que tú andas en el adulterio <risa> No vas o a que, que, que te digan hey Estás adulterando y te, te vas a ir al infierno cuando andar adulterando Anda mal, sí. eh, no, no. O, o que andas en, en, la, en las drogas O que eres un homosexual O que eres una lesbiana O, o que te estás eh, prostituyendo simplemente o, o cualquier cosa Que sí, no es que... te agrada No saque nada con la religión Como se dice Así sí, como... vulgarmente O tradicionalmente Pero nosotros no te estamos hablando De ninguna religión Estamos hablando de la relación, la relación que tú puedes tener con Dios a través de Jesucristo para que Él te pueda dar esa unción fresca del Espíritu Santo para que te dé la libertad uh -huh. y la que no te imagines. Sí, sí definitivamente Entonces, así miren, El tema de hoy creo que va a ser bastante interesante. lo creo, interesante. Lo creemos, lo creemos así. Porque se trata de esto. Para todos, para todos. Muy, muy interesante. El tema de hoy. Uh -huh. Son las dos confesiones. Las dos confesiones. O sea, la confesión de, de las palabras positivas y la otra es la confesión de las palabras negativas. Así es. Entonces... Así es. Ahí está como en una balanza o en una, una eh, especie de... de de una pues, sí, pues es, es como una balanza, sí, sí. ¿verdad? Este, es una tabla, eh, donde dependiendo uh -huh. eh, cuáles sean lo más pesado. Como un sub y baja. Eh, como un sub y baja, sí. En lo, lo más pesado, pues se va hacia abajo, lo más sí. llanito pues se va hacia arriba. Exacto. Entonces, ¿cuáles son tus palabras que tú mencionas día a día? ¿Son palabras positivas o palabras negativas? Y, y de ahí, uh -huh. del peso de tus palabras... Va a depender. Cómo, va a depender, a depender lo estás. que sea la bendición de Dios o no. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi amado, mi amada? Cuando estamos aquí, frente a esas cámaras, aquí con todos esos aparatitos Así que tenemos es. por aquí, a la mano, gracias a Dios, no podemos me menos que tratar de darles el mejor de los consejos, el mejor uh -huh. de las palabras, el, el, el, el mejor mensaje que pudiéramos tener nosotros para ti y para Amén. toda la humanidad. Así es. Y cuando digo toda la humanidad, una es que dice la, la misma escritura que sería uh -huh. predicado el Evangelio a toda criatura en, todo, en todo, todo el mundo. En todo lugar. En todo lugar. Y mire qué con esto es ahí, en, en esa imagen. Precioso, Jesús, precioso. allí eh, frente al mundo, como diciendo: Escuchen, uh -huh. escuchen, pongan cuidado, Amén. pongan atención. ¿Por qué? Porque yo los quiero bendecir. Amén. ¿Así? Así es. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, esta imagen, no sé si la, tú la alcanzas a apreciar bien, pero Él siempre está hablando a la humanidad, Él siempre está hablándole a la gente. A la gente. Y está usando a las personas como nosotros. Y como tanto predicador, como tanta tanto gente, misionero, que, que, tanto misionero, sí. tanto pastor, sí. Y, y para nosotros nos hemos convertido en unos misioneros eh, globales. Sí, sí. Porque estamos en, ahorita, en más de 155 países han visto al menos una vez uno es, de los videos. Así es. O han abierto de perdido. Ya, ya. Si no nos entendieron, pues es obvio que lo, lo van a, a, a cancelar, sí, sí. Lo, lo van a quitar. Pero ya de 155 países Amén. han abierto al menos un segundo, un minuto, cinco minutos, diez minutos Amén. algún video. Es que hay, hay este, pues sí, hay, hay misioneros este, mm. en diferentes en todas partes, del, partes mundo. del mundo. Y aquí estamos nosotros vía Internet, vía es, es, es. Es, esas plataformas tan preciosas que, que por la gracia de Dios las estamos utilizando Amén. para bendecir. Para bendecir al mundo, es. como dices, es, es, como ven ustedes aquí, esa otra, <coughs> imagen. Eh, es, es otra imagen, es para bendecir. Para bendecir. Es para bendecir, para nada más es, es lo que queremos, es bendecirlos. Y cuando estamos sí. hablando nosotros de las palabras positivas y las palabras negativas, es porque queremos que las negativas le pongas una, una, una, una tacha. Sí. Ponle una cruzita ahí. Eh, no, no, yo no quiero hablar de las negativas. Uh -huh, uh -huh. Yo quiero hablar solamente las positivas. ¿Por qué? Porque son los que te van a dar vida. Sí, es que, este, desafortunadamente, humanamente, eh, eh, o sea, ya, ya lo trae uno ¿verdad? este, de, de en, en la mente, de, de tanto que lo dices, pues lo sigues diciendo. Pues sí. Cuando, este, pues todavía no, no, no se conoce de, de las cosas del Señor uh -huh. y aún, aún también a veces conociéndole, o sea, está tan pegado, ¿Sí? tan pegado sí. que. Como que no se quiere despegar. Pero esto en el nombre del Señor se, se despega. Y voy a dar ya un, un pequeño ejemplo. Bueno, déjenme dar la, la siguiente eh, imagen. O la siguiente lámina. Fíjense lo que dice aquí en Proverbios 18, 20 y 21. Uh -huh. y, y dice así. Sí. eso lo vamos a, a leer... En la Biblia hispanoamericana Sí, una persona Se alimenta de sus palabras Y se sacia con el producto De sus labios Fíjate, una persona Se alimenta de sus Palabras, palabras uh -huh. Y se sacia Con el producto con el producto De, de, sus, de labios. sus labios Y el 21 dice El 21 dice mu La muerte eh, O sea, muerte no. y vida Dependen uh -huh. de la lengua según se utilice Así será el resultado ah, Aleluya <risa> <risa> O sea ¿Qué quieres? ¿Muerte o vida? Pues bueno, va a depender de tu lengua O sea, de lo que tú hablas uh -huh. Así es Según tú la utilices Pues así va a ser el resultado Así es Está simple, ¿verdad? ¿Sencillo? Por, por eso usé esta, esta versión Está simple, ¿verdad? Sencillo. Está, está sencillo Sí a conforme tú utilices tu hablar, uh -huh. pues a ser el resultado. Mira sí, esa sí. tercera lámina. Ah. Hablar de enfermedad. ¿A poco uh -huh. no es tan común escuchar esto? Ahorita volvemos a, a, a, la al, a la lámina. Sí, sí, sí, sí. ¿A poco no es tan común? Ay, siento que me va a doler la cabeza. Y, y ya, ya te estás poniendo las manos allí. Y te va a doler la cabeza. Lo estás confesando. Sí. Por eso estamos hablando de las dos confesiones. Uh -huh. Lo que tú confieses con tus propias palabras. Así o es. O con tu propia exacto. boca. Ay, como que me va a dar la gripa. Te va a dar la gripa. Ya lo estás confesando. Sí, sí, sí. sí Ay, siento que no puedo ya más. <risa> así es. Pues así va a ser tu condición. Sí. Nada más porque tú te estás enlazando en tus propias palabras. En tus propias palabras. Y eso precisamente es precisamente lo que, pues, mucha gente no, no sabe eso. ¿Pero cómo le hacemos para que lo sepan? Pues tenemos que darles enseñanza. Ah, bueno, pues, pues, pues estamos aquí. Palabras, ¿Se entiende? Sí, claro, claro que sí. ¿Se entiende? Pues estamos aquí precisamente tratando, aunque sea en poquito, en poquito, darte algo que te pueda ayudar a salir adelante. Así es. Entonces estamos en, en esta lámina de la enfermedad. Uh -huh. En Isaías 53.5 dice Mas el herido fue Por, nuestra por nuestras rebeliones, rebeliones Molido por nuestros pecados ¿Y qué más sigue diciendo? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. <risa> ¿El castigo? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjate, cuando él se llevó todas nuestras cargas uh -huh. para que tuviéramos paz. Exacto, exacto, así es. Eran de nosotros, pero él las tomó. Él las tomó. Y por su llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ya, cuál llaga? ya fuimos curados de, pues de las enfermedades. No, de, de, bueno, la, la llaga, esa que fue abierta cuando le metieron uh -huh. la lanza, la lanza sí, en sí, su costado. Sí. Sí, sí, así es ya a esa llaga se está refiriéndose Cuando él vertió ahí esa sangre Sí, amén y, y bueno, y también las espinas Y, sí, y los clavos lo, todo y lo todo que lo él demás. sufrió Todo lo que él sufrió Fue Entonces, tremendo Por su llaga Déjeme ponerle nuevamente la lámina Porque a lo mejor no la, usted no la apreció bien Dice que por su llaga Fuimos, fuimos. Fuimos, ya fuimos. nosotros curados. Curados. Amén. No sí. que vamos a hacer. No. No, no fuimos ya, fuimos, ya fuimos, somos sanos. En la fe. En la fe. La palabra a través de Isaías, uh -huh. cuando Isaías lo está diciendo, lo está diciendo muchos años. Oh, sí. Muchos años. Muchos, antes de. Muchos, muchos años. Antes de que esto sucediera, ya Isaías lo estaba diciendo. Isaías. Allí sí, más 12, o menos, lo estaba diciendo, 712 años sí. antes de que esto aconteciera. Exacto. Se imagina usted, 712 años antes de que aconteciera sí, sí, sí. esto. Sí, o, o sea, son este, profecías este, pues, cumplidas. cumplidas, cumplidas al pie de la letra. Y entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad? Porque la gente lo declara. Es cierto. Y mire, te voy a decir algo. Y tómelo por el lado amable, por favor. Por favor, no, no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. No me lo vaya a malinterpretar. ¿De acuerdo? No malas interpretaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? No te oigo. ¿Estamos de acuerdo? No malas interpretaciones. Pero cuando el doctor te dice, parece que tienes cáncer, te voy a hacer un chequeo, uh -huh. o te va a mandar a hacer un chequeo. Sí. Mira, lo más probable es que vas a pasar con cáncer. Ajá. Porque ya le creces al doctor su palabra. Sí. Desafortunadamente esto sucede. Así es, o sea, la, la autosugestión es, es tremenda. ¿Y cuántas cosas han dicho los médicos? No porque este hace daño, sino porque su estructura de ellos, educacional, uh -huh. lo que han aprendido, están en la detección de las enfermedades. Sí. Pero muchas veces antes de, ya mencionaron. Y se te queda lo primero que te digo. Sí. Definitivamente. Vamos a checar eh, tu, tu, tu presión a, a ver si no la des alta o no la des muy baja. Uh -huh. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes mareo? ¿Sientes.? Y ya, y ya te sentiste como te está diciendo. Uh -huh. Y si no tienes la presión alta, la vas a tener baja. Y que la diabetes, y que el eh. colesterol, y que los triglicéridos. pero. Eh, o, o, o bien, vamos a dejar a los doctores en paz. Sí. Y mi respeto para todos los médicos. Tenemos hasta un compadre que es médico. Así que nuestro respeto para ellos. No se han quemado las pestañas diokis. Pero Ajá. desafortunadamente, las palabras a veces no son las más adecuadas, las sí. que a veces utilizan. Sí, sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos no están hablando de la fe. No. Están hablando de la condición del ser humano. Exacto. Ok. En base a lo que ellos estudiaron. A lo que estudiaron, sí. Ok Entonces, pero muchas veces no son ni siquiera los doctores. Uh -huh. Oye, Como te veo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás enfermo? ¿Qué? Y que no te lo digan dos tres personas, pero para cuando llegues a tu casa ya vas a llegar enfermo, enferma. Con calentura. Con <ríe> temperatura o hasta con, sabrá Dios con qué. Solo Dios. Nada más con que te empieces a, a sugestionar con lo que te dijeron uh -huh. tus amistades, tus familiares Y que te dicen, oye que qué te pasa, te, te veo muy, muy caída, oye te veo así, que te veas así. Y eso, pues, pues no, yo estoy bien, y si alguien más te lo vuelve a, a decir, y más si te lo dicen en un, en un ratito más adelante sí ¿Te preocupas? Ya ya, ya empieza <risa> la duda. Entró la, la preocupación y entró sí. la sugestión. Sí. Y ya caíste. Sí, sí, <risa> Y ya sí, caíste. Sí sí, sí, sí. Y por eso las personas van hasta con los brujos, con los hechiceros, a que les echan las cartas y todo. Porque hay sugestión. Sí. Y de ahí vienen muchos, muchos, muchos, muchos sí, problemas. Sí, de eso se encarga el, el Satanás, el, así el, el es. enemigo. Entonces, cuidado con lo que dices tú. Uh -huh. Declárate sano. Declárate sana. sana. En el nombre de Jesús. Declárate por la fe. Amén, así es. ¿Te cuesta mucho? Yo creo que no, ¿verdad? Es cuestión nomás de que empieces a cambiar tus formas de hablar y tus formas de expresarte. Porque lo haces con la boca. Y a veces hasta con el mismo pensamiento. Sí, sí. También el hablar de derrota. El hablar de derrota. ¿Qué nos dice Antes aquí? dice, o sea, en Romanos, Romanos 8, 8, 35. 36 y 37. 36 y 37. Y si agarras vuelo le das hasta más adelante. <risa> <risa> Romanos 8, 35. Dice, en adelante. Sí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Uh -huh. eh, Tinta dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 36 uh -huh. dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores.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 Entonces, eh, enfermedades, derrotas y otra más que le vamos a decir necesidades uh -huh. y, y otra más que le vamos a decir de, de la esclavitud. Uh -huh. Entonces, de, cuando estamos hablando de la derrota, pues, sí. ¿qué, qué, ¿qué dice la, la, la escritura? Ahí en el 37 sí, nos no dice sí, antes, antes todas todo. esas cosas uh -huh. somos más que vencedores uh -huh. por medio de aquel que nos amó a ah, ah, somos ah, más ah, que vencedores ah, entonces ¿por medio de quién? Del que nos amó que nos quién amó? Es? Cristo, Jesús. Cristo Jesús. O sea, Dios dio a su vida. de Cristo Jesús. Dio su vida. Y entonces, si son más que victoriosos, más, más, más que vencedores. ¿Por qué estamos en esa condición? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil hablar de lo malo que de lo bueno. Sí. Sí que, o sea, o sea, estar seguros de, de que así fue y estar seguros de lo, que, de lo que, en lo que estamos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo... Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Ahora, Señor nuestro. Pero para tener a Cristo Jesús, hay condiciones, ¿eh? Claro. Ah, sí, hay condiciones. Sí, claro. claro que sí, hay condiciones. ¿Qué claro no te que habías sí. dicho? ¿Sí? ¿Cuál claro es condición? Sí. Bien facilito. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? ¿Qué se es ha escuchado es. de a qué vino Jesús? Él vino a, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. A liberarnos del pecado. Pero al ir a, a esa cruz, a morir por ti y por mí. Uh -huh. Por eso dice la escritura en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Amor. Dios al mundo, o sea, incluyendo a ti y a nosotros. A la humanidad completa. A la humanidad. Amén. A todo el mundo. ¿Qué ha dado su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él crea, Amén. toda aquella persona, hombre o sí. mujer, Así es. no se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestra forma de hablar, y de Amén. expresar, para poder decir al Señor, ven a mi vida, cámbiame, transforme, Amén. santifícame. Así es. Porque yo quiero ser hijo de Dios. Amén. Y decir? es la única manera. No existe otra. No existe otra más. Para ser hijo de Dios no existe más que recibir a Cristo Jesús en tu vida en tu corazón. Porque dice Jesús mismo. Yo, yo soy, soy el camino, camino. Yo soy la verdad. Sí, y yo no soy, soy la nadie. vida. Y nadie. Nadie, nadie va al Padre a... si no es por mí. Amén. Eso es lo que dice Jesús. Así es. Entonces, si queremos ir a, a Dios... Por otro rumbo que no es por Jesucristo vas a equivocado. equivocado no vas a llegar equivocado el rumbo no vas a llegar lo Así siento es. no vas a llegar no es por la religión es por reconocer a Jesucristo como <coughs> tu señor y Amén. como tu Salvador porque Así a eso es. vino para ser tu señor y ser tu Salvador entonces todos esos problemas de la vida precisamente vienen como una consecuencia de que estamos apartados del amor es, de Dios. Está, está, se está retirada la gente del de, de amor de Dios, de conocer al Señor. de o sea, Y por eso estamos aquí, mi amado. Sí. Por eso estamos aquí, mi amada. Para nadie, tratar, nadie. aunque sea de esta manera, decirles, hey aguas! ¡Ojo! ¡Mucho Acérquense ojo! Acérquense al Señor. Sí. Ahorita que todavía se puede. A rato, sí. ya el Espíritu Santo ya, ya no va a estar aquí. Ahora, bueno, la avenida sí está a las puertas, ¿eh? Está a las puertas. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. Yo no te voy a dar ninguna fecha. No, Hay no, quienes no, no? se han atrevido a decir fechas y se han equivocado tremendamente. Sí. Yo no quiero equivocarme en este sentido. No, de ninguna lo manera. Lo que sí te quiero decir es esto. Los acontecimientos que está habiendo cada día. Así es. Aparte de los terremotos, inundaciones, ciclones... Eh, eh, con el niño y sin Como el niño o con la del, niña y sin la niña porque ambiente, le, le, sí. le chacan ahora al niño y a la niña verdad eh, eh, pero mira es la desobediencia la, de la desobediencia eh, lo que los gobiernos están haciendo oh, lo sí. que los magistrados están haciendo en las naciones sí, en los sí. pueblos las leyes de, que están dictando ahora Muy están Dando unas leyes... O aplicando leyes... O declarando nuevas leyes... Donde... Todo lo que está relacionado... A lo espiritual y a lo moral... Uh -huh. Lo están Lo están es haciendo un lado... ¿Y sabes en, en qué se está convirtiendo esto que está sucediendo? Y no tardamos mucho... Pues te digo la fecha... Yo no la sé... Entre sí. más se abra la puerta hacia las minorías uh -huh, uh -huh. hacia las minorías ¿cuáles minorías? las que reclaman una libertad que no les corresponde que no les pertenece Ay. nos vamos a convertir en un Sodoma y Gomorra y entonces cuídense cuídense así es y sí. los que no subieron en Dios, con Dios Por la fe Ah, ¿de qué es que van a ir? Al cielo sí, Mira, cuando no, alguien no, se muere no. Lo andamos mandando luego al cielo No, oh, ya desde el cielo nos está cuidando Ya desde el cielo nos está viendo A todo el mundo andamos Mandando por el cielo Oye, pero era un narcotraficante, era un criminal Era esto, era el otro, era aquí, era acá era. Allá. Pues si no se y y lo mandamos para el cielo No se arrepintió No va para el cielo no. nos equivocamos nos equivocamos con ese tipo de, de pensamientos uh -huh. porque a toda y la gente es. le queremos mandar al cielo cuando no tienen al Señor en sus vidas por eso vivían esa vida esa vida desastrosa, esa vida que sí, bueno sí, pues. entonces mi amado, mi amada pero las confesiones tenemos que cuidar lo que decimos con nuestras bocas. Vamos a la siguiente lámina. Así es. Se habla de necesidad. Hay mucha necesidad. En, en, sí. Lo, lo vemos a través de los correos que de recibimos. Los correos, sí. Hay Así mucha, pero es, mucha, mucha necesidad. La gente vive pidiendo que oremos y lo hacemos. Sí. Pero a veces nos piden... Cosas que ellos mismos no quieren hacer nada. Sí, exactamente, y pues eso... Y quieren que nosotros nomás lo hagamos por ellos, pero ellos no lo están haciendo por sí mismos. Uh -huh. Así y es. cuando hablan de esa necesidad, de que no tienen empleo, uh -huh. que no, no les alcanza, que deben mucho, que, que, que andan, que se ahogan, miren... Se entracalaron. Mi 4, 4.19 dice... Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces cuando hablamos de necesidad, ¿por qué esto no se hace una realidad como una palabra positiva para nuestras vidas? Mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en sí, Cristo pues, Jesús. Si sí, es que las, las personas andan muy alejadas del Señor no no no no conoce el desconocer la palabra nos pone fuera del alcance de las bendiciones y algunos han conocido y se han retirado está peor sí como alguien decía por allá donde vivíamos más triste más triste <ríe> verdad Cuando, más triste ahora o bien pudiendo acercar no lo haces sí miren nosotros no les hablamos de religión Ya se lo, se lo hemos dicho muchas veces Y si tú eres la primera que nos escuchas Y nos ves Lo hemos repetido infinidad de veces esto ¿Por qué no hablamos de religión? Porque no es lo importante No. Lo importante es que tengas la relación con Dios A través de Cristo Jesús Pero El Señor no vino a establecer religiones Entonces Acerquémonos pues confiadamente Al trono de su gracia Para alcanzar la misericordia Amén Así es. vamos con esa última lámina porque el tiempo otra vez se empieza a sumar. Sí, no, no, no. Hablar de esclavitud. Así que si elijo os libertades seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué estamos esclavos? De muchas cosas. Tarjetas de crédito, créditos, Uh -huh. Estamos esclavos al alcohol, a las drogas, sí. a la pornografía, estamos esclavos, y digo estamos, as, hablándolo en un término general, uh -huh. no porque estemos nosotros, sino porque así es la condición del ser humano. Así es la condición del ser humano, sí. Pornografía, pornografía, eh, violación, malvivencia, eh, bueno, ¿cuántas cosas? Uh -huh. Para... Pero si el Hijo no liberta. Sí. Ya no somos esclavos de claro eso. Claro que no. Claro que no. Y ahí es donde necesitamos del Señor. Amén. Así es. Realmente ahí es precisamente donde necesitamos del Señor. Que Él nos, nos libere. Que mm. Él nos uh, haga un... O sea... Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Porque... Por, o sea, <coughs> tenemos que hacer cambios Tenemos que hacer cambios en, en nuestras vidas, Si no, las cosas van a seguir igual o peor Exacto, miren Todo esto que estamos haciendo Es solo para reflexionar uh -huh. Y que queremos salvar nuestras familias el día de hoy Exactamente y Cuando hablamos de la familia, salvar la familia Es salvar a, a nuestra raza nuestra humana raza, sí, amen. Así es, así es ¿Quiénes? Todos aquellos que vengan al conocimiento pleno de Dios. Amén. A través de su sagrada escritura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer cambios. Pues hay que hacer cambios. Hay que romper sus paradigmas. <coughs> y hay que innovarnos. Tenemos que innovarnos y, y que hacer esos cambios y no, este, eh, como les decía a, hace un momento, las cosas van a seguir igual o, o peor. peor. Este... Ahí en segunda de... En primera de Pedro. 2.10, uh, ¿verdad? Dice... Vosotros en otro tiempo... Dice, no erais pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mm -hmm. y, y eso es precisamente lo que, lo que en otro tiempo pues no éramos, no conocíamos, pero todavía es tiempo de, conocer. de, de conocerlo, de hacer cambios, de aceptar al Señor Jesús en sus vidas, y, y van a ver cómo eh, las cosas van a cambiar, van Así a cambiar. Es. Entonces, este, um, ahí en el Nuevo dice, más vosotros, o sea, cuando ya hemos conocido del Señor, le hemos aceptado, eh, dice, más vosotros soy linaje escogido, somos un linaje escogido,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 Y, y así como nosotros lo, lo estamos haciendo, tú también puedes hacerlo. Cuando ya has, has sido eh, cambiado, cuando ya has sido transformado, cuando ya estás eh, has tenido una convicción en, en, en tu vida, en tu corazón y, y ya empezaste a hacer cambios, y ya el Señor está haciendo una nueva criatura en ti. Y entonces okay. tú estás ya eh, siendo preparado para alcanzar a otras personas. Así es. Miren, cuando ponemos este, esta imagen, o esta, esta lámina, fíjense las líneas que están de arriba hacia abajo y los que están hacia los lados. ¿A qué se parecen? ¿A una reja? Sí. Sí, a una... A una... A estar de. Prisioneros. Sí, a una reja. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, pero si hacemos cambios y rompemos los paradigmas y empezamos a innovarnos, esas rejas vienen a ser nomás de ornato. Uh -huh. Como las que a veces se ponen en las casas o en las ventanas, pero no que las que nos detienen en una cárcel. Exacto. ¿Cuáles son de ornato? Pues no hay ningún problema. Es ornato. Es, es de ornato. Es, es, eh, es, de, es de protección. Uh -huh. eh, lo malo es cuando nos detienen detrás de una reja. Sí. Y cuando alguien les detiene detrás de una reja, a eso se le llama estar encarcelados. Uh -huh. Estar prisioneros. Uh -huh. Exacto. Entonces, es mejor estar libres y para eso hay Amén. que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Tenemos que romper esos paradigmas eh, religiosos que a veces Amén. tenemos. Así es. Y tenemos que innovarnos Exacto. En la vida Para poder hacer cosas nuevas Y diferentes Entonces, de eso se trata eh, El programa de nosotros Aquí en Hoy oramos a través de Rafaelidatv.com. ¿Qué Amén. queríamos hacer con ustedes? Lo mejor Amén Queremos lo mejor para ustedes Queremos ¿Así? lo mejor Nada más eso Y miren Todas las personas que nos escriben, que son muchas, es increíble la cantidad de correos que recibimos y a veces hasta se nos juntan ¿Sí? de 15, de 20, de 30 en un solo día. Entonces, pero lo, lo más importante es esto. Lo que ustedes nos, nos, nos dicen uh -huh. a través de uh -huh. ellos porque sí nos dicen que escucharon la oración por el internet. Y me confortó mucho. Ajá. En estos momentos me siento tan desubicada. Fíjate cómo se sienten a veces las personas. Desubicados, sí. Además, me he olvidado mucho de Dios. Fíjate, ¿no? Y esto se repite constantemente. Y, y es ahora que más lo necesito uh -huh. y está pasando por una situación crítica y difícil. Entonces, tal parece, mi amado mi amada, que tenemos que esperar uh -huh. a que el agua ya nos llegue hasta acá para decir, Señor, aquí estoy, sálvame, como cuando Pedro ¿Sí? eh, le dijo, Señor, si tú es manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Exacto. Empezó a caminar pero el ver la tempestad, cuando se volteó para ambos lados y vio la tormenta, uh, que fue se cuando hunde. se hundió. Y es lo que pasa sí. por la doble confesión. Uh -huh. y dice, manda que yo vaya. Dijo, pues ven. Pero ¿qué sucede? Digo, pero esa es la tormenta. A esa uh -huh. la tempestad. Uh -huh. Sí. Entró la duda. Sí, y ahí, y ahí fue el problema. Y se hundió en el agua Entonces tuvo que decir Señor, sálvame Sí El señor extiende su mano Y dice Pedro, ay Pedro Hombre de poca fe Así es Si ya venías caminando ¿Por qué dudaste, hombre? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te pasó? Como para decirle así Para que entiendas como la escena ahí con el chavo en... Sí, sí, sí, sí Oye, ¿por qué nos olvidamos de Dios? Si es cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Y que no tengamos la necesidad de estar enfermos en deudas, o en problemas, en, en divorcios, o, o en alcoholismo, en drogadicción, o en tantas, tantas cositas por ahí que hay. <ríe> para podernos acercar a Dios. Exacto. ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta ese momento de cuando ya la, el agua ya nos ya ya ya, ya ya ya ya no podemos ni respirar cuando nos vamos a acercar a tiempo? Exacto. A tiempo. Y hoy es el tiempo de salvación. Amén. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para venir a los pies del Señor. Y hacerle caso a lo que el Señor Jesús dice. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es, aleluya. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Uh -huh. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Exacto, así es. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo, soy la, yo vida. soy la vida. Y nadie Amén. viene, nadie va al Padre si no es por mi conducto. Amén, así es. Y a veces andamos buscando por aquí, por acá, por allá. Y, y, y me dice una de las personas Ajá. que, que escribieron, pues no, no, no los quiero leer los, los correos. Claro, claro. Algunos de ellos sobre todo. Porque ya se fue hasta que le leyeron las cartas. Se fue a, a la cuestión de la, de la brujería. Uh -huh. Pero ya entendí que no era por allí. Pero ya fue, le sacaron dinero, se topó con gente indeseable, uh -huh. no uh -huh. son deseables esas claro. gentes, a menos de que se arrepientan y eh, se vayan vez. a los pies del de Señor. Amén. Y, y déjeme decir que sí es posible que también esas personas que se dedican a toda esa de hechicería, de brujería y, y cartas y todas esas cosas, hace muchos años, eh, uh -huh. en. En uno de los programas que tuvimos Por un buen tiempo de, de radio Me acompañó muchas veces Un hermano Que había sido Una de esos tipos de personas uh -huh. Que echaba las cartas sí. Y déjame decirte Lo que me decía el hermano Voy a decir su nombre Narciso Me decía hermano Rafael Dice, mi fama había llegado tanto que de la Casa Blanca de los Estados Unidos venían personalidades a consultarlo a donde él estaba. Fíjate. Y esto no es cosa del otro mundo porque en muchos países sucede lo mismo. Muchos artistas hacen lo mismo. Oh, sí. Mucha gente Hace exactamente lo mismo uh -huh. Dice, Y es que la misma gente Sin darse cuenta Va y nos platica sus problemas Y ya cuando nos platican sus problemas Pues ya sabemos que tenemos que decirles claro. Darles por su lado Para poder sacar el dinero Tremendo Tremendo, tremendo Pero ahí se convirtió le sirve al Señor. Ya tengo muchos años que no lo veo, pero espero que siga sirviéndole al Señor. Estaba teniendo Amén. ya una, una obra orando por la gente. Sí. Abriéndole los ojos a la abriéndole gente. Abriéndole los ojos, sí. Es que este mundo ha sido engañado. Mi amado, mi amada. ¿Qué no hemos visto nosotros en tu caminar en el Señor Ya hace muchos años? Muchos años. Y déjame decirle, que por eso estamos aquí. Amén. Así para es. ayudarles hasta donde nos sea posible. Hablando humanamente. Por poderles dar una palabra. Que les pueda servir. Por eso cuando hablamos nosotros. <coughs> esto es solo. Solo para reflexionar. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes re reflexionen. Amén, ah, así es No sé qué está pasando aquí Pero quería ponerles una lámina Y no me la está dando ahorita Espero que no tengamos problemas con, con el resto del programa Bueno es eh, No sé qué está pasando Pero es, esperamos que que, eh, bueno, Ahí estamos nuevamente nosotros eh, Déjame intentar una vez más No Ay. No. Ahí está Solo para reflexionar o Se lo estamos diciendo solo, Solamente para reflexionar no, no, no queremos hoy. No queremos hacer otra cosa Más que eso Queremos que usted y, y usted Mi amado, mi amada Estén En los caminos Del Señor Amén es lo que queremos Es lo que anhelamos Es lo que deseamos No queremos más que eso Entonces Así es ¿Qué, qué tenemos que hacer? Buscar de Dios Tenemos Ay. que buscar de Dios Así es No hay de otra Tenemos que buscar de Dios Busquemos de Dios y a Dios lo vamos a encontrar a de Jesús. Amén. Así es. No hay otra forma. El mismo Señor Jesús no lo dice. Él no lo enseña. Nadie va al Padre sino por, si mí, por mí. mí. Entonces. Exacto. Vamos a la, a la oración. Eh, ya han pasado 46 minutos a este, a este momento. Hemos querido hacerlos más cortos, pero no podemos uh -huh. No podemos no. Pero sí tenemos muchos correos Por los cuales una vez más queremos seguir orando Aunque los recibimos y oramos Pero también Amén. nos gusta orar aquí Cuando estamos haciendo el programa Amén. Así que voy a invitar a mi esposa Que haga una primera oración Buscando nada más la bendición para su vida Amén, amén. ¿La así quieres? Es. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Entonces, eh, les voy a dejar un segundo con, con mi esposa para que haga la, la oración. Y luego yo bueno, vengo con amén. mi tableta para orar por todas, todas las peticiones. Bien, oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder llevar su mensaje a través de estos medios, Padre mío. Padre, en este momento, Señor, hemos puesto ejemplos, hemos dado su palabra, Señor. Y sabemos que lo que usted quiere, Señor, usted anhela en su corazón, es un arrepentimiento genuino y sincero sí, sí. delante de usted, Señor. Que la gente, Señor, que no le conoce, venga, venga a sus pies, arrepentido, sinceramente, de corazón. Que haya, Señor, un, un reconocimiento que ha estado mal, porque no le ha buscado. Pero que desde este momento Señor. Pueda decir la persona. Señor. He pecado. He estado. He estado mal. Porque no le he buscado. No, no lo he reconocido. Y no le, no le he aceptado. Pero de este momento. Yo le acepto en mi corazón. Le abro mi corazón. Venga Señor. Y haga un cambio en mi vida. Reconozco. Reconozco que he hecho lo malo, pero, Padre, yo me arrepiento en este momento. Me arrepiento de corazón. Le pido perdón. Y venga, Señor, a vivir en mi corazón y hágame una nueva criatura. Y desde este momento, Señor, yo le recibo en mi corazón. Gracias, Padre. Gracias porque me da la oportunidad de aceptarle. Y desde este momento lo hago el Señor de mi vida. Padre, en este momento, Señor, venimos ante usted, ante su presencia, Señor, para, Señor, pedirle por todas estas personitas, Señor, que han estado enviando sus correos, han estado, Señor, escribiendo sus necesidades, Padre. Hay tanta necesidad. Pero, Señor, sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor. Toque vidas, toque corazones, Señor. Y que haya verdaderamente ese arrepentimiento para que usted empiece a trabajar en sus vidas. Y haga nuevas criaturas. Y todos esos problemas, todas esas necesidades que hay en sus vidas, Señor, usted va a trabajar con ellos. El poder de su Espíritu Santo va a empezar, Señor, a obrar en ellos. Padre, problemas de matrimonio, problemas de divorcio, problemas de, de, de salud, eh, problemas, Señor, con los hijos, problemas de, de drogas. Tanto, tanto, tanto pecado que hay en la vida, Señor, Señor. Pero desde este momento, Señor, yo le pido en el nombre de su Hijo amado que usted toque vidas, toque corazones, Padre, y haga nuevas criaturas, Padre. Y todos estos problemas, todas estas necesidades que hay en las vidas de las personas, Padre, usted va a hacer grandes cosas, grandes maravillas, porque nada imposible hay para usted, Señor gracias Padre por su Ay. presencia Señor a través de su Espíritu Santo porque no estamos solos usted está con nosotros Padre gracias Ay. mil gracias Padre por su palabra gracias por su amor Señor porque usted vino Señor a este mundo a dar su vida en rescate de toda la humanidad gracias Padre en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús Aleluya Amén y Amén. Amén, Amén. Pues ya el tiempo ha transcurrido y Así es. solamente nos resta orar por todos los correos que tengo aquí. Son muchos, muchos, muchos, muchísimos. Imposible leerlos todos. Digo ahorita en ese instante. Sí. Pero por todos y cada uno de ellos oramos desde que los recibimos. Y una vez más, con la imposición de manos, como lo hemos hecho muchas veces, una vez más lo hacemos. Padre, le adoramos, le bendecimos. Sí, señor. Mire cuánta necesidad en hay en cada nombre, uno señor. de sus correos, Señor, que hemos recibido. Aunque son cientos, son miles, para hacer nada es imposible, Señor. Mi Dios, en el nombre como de Jesús, Cristo, ponga su mano de poder sobre en sus su vidas. Nombre, señor. Cámbiale su en mente, su cámbiale nombre, su corazón. Padre. Cámbiale su forma de pensar, su forma de hablar, Señor. Sí. Y que a partir de ese instante, a partir de sí, este señor. momento, Señor, usted empieza a hacer milagros y maravillas sí, en cada vida. Restaurando los matrimonios, Señor. Sí, mi liberando de drogas, de toda sí, enfermedad. Señor. Dando paz y confianza a las sí, personas, señor. señor. Y dándole, Señor, su sustento. Que todos y cada uno, Señor, de los que sí, están señor. viendo y escuchando, Señor, este material, que ellos reciban la bendición suya y que ellos sean, todas sus, todas sus necesidades sean cumplidas, Señor, y sean suplidas por el poder suyo. Sí, Señor. Y mi Dios, gracias, porque al venir ante usted, a través de la oración y con la imposición de manos, Señor, yo lo creo y yo lo recibo. Sí, y bendecimos a esta en gente. Su nombre, sí. Para la gloria de su nombre, Cristo Jesús. Ay, Aleluya. Mía, sí, sí, Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Pues hasta aquí llegamos, mis amados. Reciban la bendición del Altísimo. Aleluya. Y nos vemos en el siguiente video. Así es. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor. Reciban un cariñoso abrazo. Y compártalo. Cuando menos con Síganlo cinco personas. Síganlo compartiendo. Cuando menos compartanlo con cinco personas. Amén. Y reciben la bendición del Señor. En el nombre del Así Padre. Sea. En el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.